Hola a todos, seguimos con este maravilloso Seminario Internacional de Traductología y Traducción, Enfoques, Perspectivas y Metodologías. Esta es la, la última reunión de este año, pero no es la última reunión del seminario, no olviden, siguen quedando eh, conferencias durante enero, todas entretenidísimas y muy variadas, y hoy toca una conferencia Estupenda y muy interesante. De hecho, creo, Soraya, que va a ser la única vez en este seminario que vamos a hablar de eh, una traducción de una gramática. No nos había tocado, no nos había tocado. Y de hecho, cuando te, te propuse esto en Montevideo, en, en agosto, creo recordar, eh, conversando, porque bueno, Soraya es una, una gran amiga, nosotras fuimos compañeras en en un posgrado, en un posgrado de lexicografía, nos conocimos en Madrid, la primera vez que yo estuve en Madrid en mi vida, ya 20 años casi, estamos casi a, a, los, a los 20 años, y, y siempre hemos estado en contacto, ¿no? y bueno, Soraya tiene también esta otra línea de, de, de trabajo y de investigación que tiene que ver con el griego moderno, de hecho es la directora de la Fundación María Sacos, y, y la idea era esa, ¿no? que nos hablara de... De, de la traducción de esta, de esta gramática, y a ver si estamos ahí en lo cierto o no, que es la primera que se traduce o no, vamos a ver, ahí nos vas a comentar, y si no, da lo mismo, lo, lo, lo que hicieron ustedes en, en este video fue maravilloso. Así que el título de esta conferencia es La osadía de traducir una gramática griega, un medio para aprender o un fin en sí mismo, me encanta el título. Así que Soraya, querida, el micrófono es todo tuyo. Bueno, perfecto. Voy entonces a compartir. A ver, estaba por el final. Aquí. Ahí, exactamente. Bien. Perfecto. Y te voy a contar entonces un viaje, un primer viaje muy largo, por cierto, que hice en el mundo de la traducción, nada menos que la traducción de una gramática griega desde esa lengua al español. El término osadía, al que hago mención en el título, en realidad tiene que ver con que no soy traductora, no soy griega, ni soy especialista en gramática, así que menuda osadía, como dirían los españoles. ¿sí? Para contarles sobre esta aventura necesito hacer dos precisiones, antes de entrar en el tema de la traducción en sí, que tienen que ver en primer lugar con el entorno cercano, mi entorno personal, y, en segundo lugar, eh, a nivel más macro, con los antecedentes históricos vinculados con la lengua griega y su gramática. ¿Sí? Eh, a ver, ahí. En lo que respecta al plano personal, estoy dedicada al griego moderno desde que comencé a estudiarlo, a mis 16 años de edad. Me enteré de la existencia de la Fundación María Chaco, que desde 1978 se dedica en Montevideo a la enseñanza de la lengua y la cultura de Grecia, Comencé por curiosidad, más que nada, y terminé enamorada de este idioma. Desde mi adolescencia y hasta ahora estoy conectada con el mundo griego a través de la fundación, de quien soy actualmente su directora. Eso con respecto a mi entorno cercano o personal. Entrando en el tema de la gramática del griego, es necesario hacer algunas precisiones más relativas a la situación peculiar de la lengua en Grecia. Allí se vivió durante muchos siglos una situación de diglosia, la diglosia consiste en un fenómeno según el cual dos lenguas o dos variantes de una lengua coexisten en una misma comunidad, cuyos hablantes seleccionan una u otra en función del ámbito o situación comunicativa, guiado por la, concep por la concepción de que una de estas variantes tiene mayor prestigio social. ¿sí? Que en realidad esa, esa característica es lo que la distingue del, del simple bilingüismo. ¿Sí? Ya en la antigüedad había una especialización de ciertos dialectos de acuerdo con el género literario de que se tratara. Por ejemplo, para la poesía lírica se prefería el dialecto jónico o el eólico, pero no el dórico. ¿Sí? De ese, ya ahí, de alguna forma, se podría pensar en, en una diglopsia. Cuando Alejandro Magno, en el siglo IV después de Cristo, impone la coine como lengua común de su imperio, surge en algunos la tendencia de considerar el dialecto ático, perdón, ahí, el dialecto ático del siglo V a.C. como el modelo a ser imitado al escribir. O sea, estamos hablando del siglo IV después de Cristo, pero se volvió atrás al siglo V a.C. para tomar como modelo el dialecto ático. ¿Sí? Eh, como consecuencia, la lengua hablada de uso general empieza a verse, a sentirse como una forma incorrecta, corrompida, vulgar, no apropiada para el uso literario, ni digna de escribirse por la gente culta De este modo se produce una brecha cada vez mayor entre la lengua hablada, que evolucionaba naturalmente, y la escrita artificial imitada de formas que habían dejado de tener vida. Los autores bizantinos escribieron en su gran mayoría en la lengua artificial. Son contadas las obras que nos permiten acercarnos a la lengua hablada, cuando excepcionalmente, tal vez los escritores insertaban en sus textos un refrán, una copla popular o una palabra o expresión coloquial. Esta tendencia fuertemente arcaizante continuó durante el milenio bizantino y durante todo el dominio romano, otomano. Entre algunas pocas excepciones, podemos citar al sacerdote Nicolás Sofianós, que en el siglo XVI reaccionó contra el desprecio general que había por la lengua hablada y escribió una gramática y un diccionario. Su obra, sin embargo, no llegó nunca a imprimirse. Cuando Grecia vivía su proceso independentista a principios del siglo XIX, se planteó un gran debate sobre qué variedad de lengua adoptaría el pueblo como lengua oficial del nuevo Estado. Por un lado estaba la versión purística, llamada castarebusa, que fonológica y morfológicamente se acercaba a la coiné helenística, y por otro lado una versión demótica popular, denominada dimotitía en griego, que seguía la evolución de la lengua oral. Ambas variedades entraron en pugna, unos querían el demótico, otros lo rechazaban por no ser el griego puro. Con la fundación del nuevo Estado, alrededor de 1830, el cazarebusa se instituyó como lengua de todos los ámbitos administrativos y gubernamentales de la educación y la prensa. Con excepción de la poesía, que se escribía en demótico, todas las otras formas de escritura comenzaron a hacerse en cazarebusa. En realidad, los poetas estaban divididos, algunos escribían totalmente en demótico, otros en cazareusa y otros escribían tanto en una como en la otra forma. La lucha por el reconocimiento de la lengua hablada como oficial, el demótico, como oficial, eh, perdón, fue larga y muy ardua. Los prejuicios fuertemente arraigados mantuvieron el uso oficial de la lengua arcaizante, el cazareusa, hasta 1976 lo que es nada, digamos, en la historia de, de la lengua, en que el demótico fue declarado la lengua oficial de Grecia. Eh, por supuesto que me, me ha costado hacer eh, un resumen, fue muy difícil porque en realidad tiene muchas puntas eh, esta, esta breve presentación que estoy haciendo, eh, y tuve que seleccionar, reescribir, repensar, para tratar de hacer con la claridad suficiente, y por lo menos para que tuvieran una idea de cómo era el panorama de la lengua en Grecia. ¿sí? Eh, bien, toda esta situación, obviamente que tuvo funestas consecuencias en el ámbito de la educación y la cultura. La persistencia de la diglosia explica también el atraso de las disciplinas lingüísticas dentro de Grecia. Como es natural, los arcaístas que mantenían el uso obligado de Caza no concebían un estudio científico de la lengua, no imaginaban una consideración objetiva de los fenómenos lingüísticos. Con todo, hubo algunas gramáticas del demótico que fueron elaboradas en los siglos XIX y XX, pero si observamos la lista podrán ver que estaban escritas en francés, en alemán, no estaban dirigidas al pueblo griego en sí. Habrá que esperar hasta el año 1941 con la primera, para encontrarnos con la primera gramática del demótico. El gobierno de la época le encargó a Manolis Theodophilidis la redacción de una gramática que se impuso como la gramática oficial. Nacía así la Neoliniki Grammatikitis Demotikis, la gramática neolénica del demótico. Se trataba de una gramática basada en la lengua popular, pero que a la vez una de las versiones, además de la lengua popular, porque había varias pero que a la vez incluía en el vocabulario algunos elementos arcaicos, los cuales el mismo Triandafilinis entendía que no podía ignorar. A los pocos años se redactó la versión compendiada, que sirvió de material de estudio en el ámbito educativo y se emplea hasta el día de hoy. Unas cuatro décadas más tarde apareció la gramática de Peter Macribs, de Modern Greek Language, escrita originalmente en inglés. La obra, encarada con un criterio más moderno, captó la atención de los griegos al punto que en menos de cinco años apareció la versión traducida al griego. Un ejemplar, precisamente, de la gramática de Macri, escrita en inglés, llegó a manos de un grupo de cuatro estudiantes de la Fundación María Chacos, entre los que estaba yo. Y aquí comienza la aventura de la traducción que nos convoca. ¿Sí? El libro despertó nuestro interés desde el primer momento y constituía un tesoro para nosotros en una época en la que aún no había disponibilidad de internet en todas las casas y por lo tanto el acceso a materiales sobre la lengua griega era muy restringido. Entonces tener en nuestras manos un material de este tipo resultó para nosotros algo maravilloso. Al comienzo encaramos la traducción de la gramática con el objetivo de mejorar nuestro nivel del de, de idioma, así como también el disfrute de la actividad en sí. Por placer, habíamos comenzado a estudiar Diego y esta sería la brújula que guiaría nuestro trabajo. Debido a que se trataba precisamente de un pasatiempo, debo aclarar que el proyecto se realizó sin que ninguno de los integrantes abandonara el resto de sus actividades y obligaciones. Por esta razón, era difícil continuar la traducción sin vencer obstáculos. Con el paso del tiempo, la composición del grupo cambió. Luego de algunos encuentros, quedamos solamente dos. De los cuatro, quedamos dos. Rodrigo Searán y yo. Los dos juntos tradujimos los primeros capítulos. Se trataba de un trabajo muy lento: primero, porque las reuniones se hacían aproximadamente una vez por semana, y segundo, porque la traducción no la hicimos solo en base al original inglés. Teníamos también la versión griega. Y precisamente porque la hacíamos por placer y no teníamos ninguna prisa, comenzamos a comparar las dos ediciones. A partir de la comparación comprendimos que había entre ambas algunas diferencias, entre las que se incluían pequeños cambios en los ejemplos, hasta parágrafos completos que se habían añadido o quitado de la versión griega. Esto nos llevó a entrar en contacto con el autor, dado que nuestro nivel de griego aún no era muy bueno, y el inglés de Rodrigo era excelente, recurrimos a ese idioma en inglés para enviar los primeros correos electrónicos. Peter Macwich, un reconocido intelectual en el ámbito helénico, profesor de la Universidad de Oxford, respondió afectuosamente a nuestras dudas. Además, se alegró mucho por nuestra iniciativa y nos alentó a continuar con la labor. Esto nos hizo trabajar con mayor ahínco, tomando en cuenta que teníamos desde entonces el apoyo del autor de la obra, una persona con trayectoria internacional, dedicado toda su vida, hasta su muerte en junio de este año, a la lengua y a la literatura griegas, escribiendo y editando siempre numerosos artículos y libros. Siguiendo su consejo relativo eh, a cómo proseguir nuestra tarea, Debíamos basarnos más en la versión griega que en la inglesa. El señor Macri nos explicó que todos los cambios observados fueron resultados, ya sea de la recomendación del propio escritor, ya sea del traductor griego, el señor Costa Petrópulos, con la anuencia de Peter Makrich. Por tal motivo, el autor consideraba más auténtica la versión griega. Por eso, la decisión. Mientras tanto en todo este interín, Rodrigo obtuvo una beca para estudiar en Francia. Al poco tiempo, también yo tuve la oportunidad de estudiar en Madrid, donde fue que conocí a Soledad, y a estas becas siguieron otras, para Rodrigo y para mí. Rodrigo continuó sus estudios en Ámsterdam y yo obtuve dos becas sucesivas de trabajo para colaborar con la Real Academia Española. En consecuencia, la historia de la traducción del libro quedó en espera por varios años. El trabajo fue retomado gracias a la ayuda de Gustavo Figarola, profesor de la Fundación, con el cual se logró finalizar la traducción. Una vez terminada, descubrimos que no era nada fácil encontrar una editorial que se interesara por la publicación de la obra. En este momento jugó un papel fundamental la Fundación, que asumió los gastos de la edición, eh, sin esta ayuda habría sido imposible tener hoy la gramática en formato papel. Por lo tanto, la Fundación estuvo presente en distintas etapas en la, de, de esta historia. ¿sí? En los inicios, cuando era una simple alumna que encontré compañeros con los que por puro placer, a modo de pasatiempo, en principio decidimos compartir un objetivo común, más allá del solo aprendizaje de la lengua. Más adelante, cuando ya era profesora, que tuve y tengo el placer de, de compartir con colegas que le generan confianza y un clima de colaboración que hicieron posible que la tarea de traducción continuara y finalizara. Y por último, en la etapa final, la Fundación, que fue quien proporcionó el apoyo económico para los gastos de la edición, como ya dije, así como el pago de los derechos de autor. Esto es lo que se refiere a la historia externa, podríamos decir, de la traducción de la gramática. Vamos a ver algunas cuestiones interesantes relativas al periodo que duró el trabajo de la traducción. Los diversos correos que intercambiamos con MacRidge muestran que pasaron muchos años, durante los cuales avanzó la tecnología y mejoraron también nuestros conocimientos de la lengua y el griego. En la imagen que pueden ver aquí, se observan algunos fragmentos de dicha correspondencia. Primero en inglés, y Mr. MacRidge, we are two students of modern Greek at the Chaco's Foundation of Montevideo. We have been studying the language for several years and nowadays are trying to apply this knowledge in a different way. Perdón, porque es un desastre en inglés. Eh, después, la, la versión en griech, Agapiteki y Emakwitz, Imi Sarasho Choviet, Guajolumu, Mazímeto, Rodrigo, Searan, Metipetáfrasis, Difermatikizas, O Rodrigo y Neto, hasta el soperico, Y a mi hipotrofia y a ti cronia. Y a Mericus y Metáfrasis, y que está al afeto zapotona priio, en las el licon, o Gustavo Figarola, la pegó, sin algasomas, de Metáfrasis. Les traduzco, eh, soy Sara Choviel, que me, me dedicaba junto con Rodrigo Seorán a la eh, traducción de, de su gramática. Rodrigo está ahora en el exterior porque tuvo, obtuvo una beca por cuatro años. Por algunos meses la traducción había, eh, se detuvo, pero este año, desde el mes de abril, un profesor de griego, Gustavo Figarola y yo, trabajamos juntos en la, en el completado de la, en la culminación de la traducción. Y el último ejemplo, Agatutekia Mátrich, Metapotosa, Cronia, Loclerosa, Metimetáfrasis, Piscramatikisas, Pujame, Argis, Cierdoquemia, Becaetia, película esto es, después de tantos años, eh, culminamos la traducción de su gramática que habíamos comenzado hace una década aproximadamente. Lamento mucho que demoramos tanto, pero tras tanto yo tomé dos becas y bueno, ahí le contaba un poco. ¿sí? Entonces el primer ejemplo corresponde al comienzo del periodo en que... Eh, recién hacíamos el primer contacto con, con el autor, la comunicación en aquel entonces era en inglés, considerábamos que nuestro griego todavía no tenía tan buen nivel como para comunicarnos en esa lengua con el autor, y debemos admitir que vivíamos en cierta forma en la prehistoria con respecto a la informática, ni Rodrigo ni yo teníamos internet en la casa y por lo tanto los correos se enviaban desde la universidad en la que él trabajaba. El segundo ejemplo, escrito en Grieglish, nos recuerda que entonces no estaba disponible el alfabeto griego en las computadoras, eh, y bueno, de alguna forma los tres fragmentos son representativos de las principales etapas de la traducción, huesta ¿sí? del comienzo, los principales cambios en la composición del grupo de trabajo y la fase final de finalización de la traducción. Además de los correos, conservamos archivos viejos de algunos capítulos que constituyen testimonio del trabajo y de nuestros progresos en el griego, así como también en informática. Si uno compara la versión de un capítulo con la final, puede comprobar el avance que tuvimos en estas cuestiones. Un ejemplo representativo es el gran problema, ahora totalmente insignificante, que provocaron las flechitas que debíamos insertar en el texto. Inicialmente lo hacíamos tomando flechas de las imágenes que hay disponibles en Word. Pero esto generaba problemas. Por ejemplo, cuando queríamos cambiar los márgenes del archivo o cuando agregábamos una flecha, porque obviamente lo considerábamos. Ya. <risa> ya. Bien. A ver, silenciamos aquí. Bien. Eh, Word lo interpretaba como una imagen. Eh, entonces, cada vez que hacíamos cambio y volvíamos a abrir el documento, lo que encontrábamos era esto, las flechitas aparecían por cualquier lugar, ¿sí? siempre en un lugar diferente de aquel en el cual lo habíamos dejado. Entonces, como si fuera un juego, debíamos como capturar cada flechita y volver a colocarla en su lugar, luego de haber eliminado de dónde había salido. Años, porque además teníamos que dejar el espacio entre las letras en forma manual, entre las palabras, para que ahí pudiera caber la, la flecha. Por supuesto, cada vez que volvíamos a abrir aparecía de nuevo todo distorsionado, así que era bastante complicado. Años después, años después aprendimos que existen símbolos que se utilizan como si fueran las letras en Word y así, bueno, encontramos la solución a algo que nos había tomado tanto tiempo. De esta forma ahí tenemos como quedó abajo, logramos cambiar con facilidad la apariencia del texto. Ahora resulta divertido, pero en su momento fue una dificultad cuya solución eh, debíamos encontrar de un modo u otro. Lograrlo parecía muy complicado y además temíamos por los inconvenientes que pudieran ocurrir a la hora de enviar los archivos a la editorial. Durante la traducción surgió otra cuestión. Debíamos decidir cómo transliterar los nombres griegos al alfabeto latino. Cada decisión que tomábamos en uno de los encuentros la cambiábamos en el siguiente, puesto que sentíamos que no nos satisfacía Encontrábamos siempre algún ejemplo que, bueno, que no, nos desequilibraba la decisión. Después de muchos cambios, acordamos que era necesario generar reglas siguiendo el asesoramiento de algún especialista. Para ello consultamos un artículo escrito por José María Egea, quien se refiere a la transliteración en español de los nombres propios griegos. Egea, un neolenista de la Universidad del País Vasco, participó con este tema en el primer congreso de Neolenistas de Iberoamérica, que se llevó a cabo en Granada, España, en 1996. Propuso que deben existir criterios comunes, útiles para todas las lenguas que utilicen el alfabeto latino, independientemente de su pronunciación. Su objetivo era, por un lado, tener la posibilidad de reconstruir fácilmente la palabra en griego, a partir de la cual se había hecho la transliteración y por otro, la correcta pronunciación por parte de aquellos que conocen las reglas fonéticas del griego, del griego moderno. ¿no? Seguimos adelante con su propuesta, entonces, pero con algunas adaptaciones. Por ejemplo... Existen muchos topónimos ampliamente usados en español y que ya han sido adaptados, como Peloponeso, Euea, etc. Su uso está tan incorporado a nuestra lengua que hicimos algunas excepciones a las propuestas de este. Entonces, por lo tanto, Fesaloniki lo escribimos Salónica, directamente, en vez de la forma Fesaloniki, que sería la que correspondería a la transliteración. ¿sí? Y lo mismo pasó con Athena, Atenas, ¿sí? que quedó Atenas, efectivamente, y no Afina, que sería la forma transliterada. ¿sí? Y así sucesivamente. En cuanto a los nombres propios de personas, usamos dos criterios. Los nombres griegos fueron transliterados al alfabeto latino. Sin embargo, como ahí bien, Yorgos, Cristos, Panayotis, eh, y así sucesivamente. Pero sin embargo, los nombres, eh, por ejemplo, como Colette, ¿sí? lo escribimos Colette con la, forma, eh, o con la ortografía francesa, digamos, y no con la simplificación que hubiera resultado siguiendo las reglas de, tra de transliteración del propio Egea. ¿sí? Vale decir que también, además de estos, constituyeron una excepción a la regla de Egea los nombres de los autores citados en la obra. ¿Sí? Dado que muchos de ellos ello ya estaban asentados en el ambiente académico con cierto formato, decidimos mantenerlos tal cual, para que no se generaran conflictos a la hora de ubicar una fuente dada si se diera el caso. Por ejemplo, dentro de la bibliografía aparece una obra de Giorgos Babiñotis y Panayotis con dos. Si aplicáramos las reglas de transliteración referidas, resultaría con caracteres latinos. De esta forma, va con dos, con, o sea, a cada letra le correspondería, o sea, a cada letra griega, una latina, ¿verdad? La mi con la m, la pi con la p, etcétera, ¿sí? No obstante, en la edición inglesa aparecen citados atendiendo más bien a reglas de transcripción y no de transliteración. Por lo tanto, el resultado no fue ese, sino el que está abajo. Va con dos, que en realidad eh, la mi pi es como una B, entonces, bueno... Eh, digamos, a los efectos de, del sonido era así. Decidimos seguir el criterio de la versión entonces inglesa en la medida que hay especialistas que pueden haber difundido la grafía de su nombre siguiendo otras reglas de transliteración o de transcripción. Lo mismo se realizó para el resto de los autores a los que se hace referencia tanto en el cuerpo de la gramática como en la bibliografía. Otro problema que tuvimos, como ven, está plagado de problemas este, la traducción. Eh, fue el que surgió con, la, con respecto a la variedad español, ¿sí? las variedades que presenta nuestra lengua en los distintos países hispanohablantes. De ahí que tuviéramos que decidir qué variedad era la más apropiada, en particular en la redacción de los ejemplos, porque la parte del cuerpo, de la gramática en sí, las explicaciones que tienen que ver con términos gramaticales y todo, no es como tan libre, digamos, como los ejemplos que puede haber diferentes niveles de lengua y, bueno, de tuteo, etcétera, etcétera. Eh, bien, un primer asunto al que nos vimos enfrentados fue la decisión en torno al uso de los pronombres para la segunda persona del plural. Elegimos la forma ustedes, puesto que vosotros tiene un uso mucho más restringido desde el punto de vista geográfico. Bueno, con esa segunda de singular también fue el tú. Sí, lo que optamos. Por supuesto que los verbos se encuentran en concordancia con estos pronombres. En segundo lugar, frente a una misma palabra del griego, se nos presentaban varios sinónimos en español, producto de las diferencias diatópicas. No se habla del mismo modo en Uruguay que en Chile, en Perú, en España. Por lo tanto, debimos realizar diversas búsquedas, que por suerte después apareció en el interín, el diccionario de americanismo, pero que al comienzo no estaba que terminaron enriqueciendo nuestra lengua materna, a su vez, para encontrar las palabras de uso más amplio en el ámbito del español. Por ejemplo, la expresión pincopanao puede decirse hacer novillos en España, hacer la cimarra en Chile, hacerse la pava en Ecuador, comer juegos en Puerto Rico, libretearse en Nicaragua, paviar, bueno, en Uruguay y Argentina hacerse la rata o ratearse. Podrían agregarse a esta lista muchas otras expresiones que significan lo mismo. Ante este hecho, teníamos la certeza de que no todos los usuarios del español entenderían si solamente hubiéramos elegido una de las opciones. Por eso decidimos explicar, mediante perífrasis el significado de las expresiones. Y en este caso, pusimos faltar a clases sin justificación, y así solucionábamos de alguna forma el tema. Una decisión similar tomamos en relación a termosífono. Se traduce termo en Perú y en España, calentador en Costa Rica, calefón en Chile, Argentina, Uruguay, también en Ecuador, termocalefón en Paraguay y también termofón en este último país y en Uruguay. Elegimos entonces calefón, puesto que es más ampliamente usado junto con la explicación perifrástica, calentador eléctrico de agua, para evitar dudas. Además de cuestiones referidas al léxico, tuvimos que adentrarnos en temas sintácticos. Debíamos reflexionar sobre las construcciones sintácticas del propio español con el fin de encontrar la terminología adecuada para explicar o traducir determinados conceptos lingüísticos. De Un ejemplo representativo lo constituyen las complicaciones que surgieron en torno a los conceptos de paráfisis y epixigisí, ¿sí? dos términos que denotan complementos de igual caso gramatical que el núcleo al cual modifica. En español se traducirían ambas con un solo término, aposición. A esta conclusión llegamos, sin embargo, luego de examinar la correlación que existe entre, por un lado, paraces y epexigisi, pero también onomaticostros prosiorismos o mióptotos prosiorismos todos términos que están presentes en la versión griega, y por otro lado, la que teníamos, porque igual seguíamos mirando la versión inglesa para ver algunas dudas y demás, con apposition o appositional constructions de líneas. También examinamos lo que ocurre en español con estructuras similares con el fin de evaluar si apposición era el término adecuado para todas las ocasiones en que se hacía referencia a él. A pesar de que no soy especialista en gramática, pero bueno, tengo formación en lengua porque eh, soy profesora de idioma español, entonces por lo menos tenía eh, elementos para, para poder hacer ese tipo de análisis y de reflexiones. Una vez terminada la traducción propiamente dicha, se hizo necesaria una corrección de toda la gramática, dado que el texto que teníamos en nuestras manos presentaba un estilo tal propio de alguien que parecía no dominar la lengua española. Por eso era impensable que la gramática entrara al editorial sin mejorar previamente su redacción. Los adverbios, por ejemplo, a menudo necesitaban corrección. No porque hubieran sido traducidas de modo incorrecto, sino porque a veces la forma elegida no era la más asaltada de acuerdo con el contexto resultante en español. Y para que se entienda mejor lo que, lo que estoy diciendo, Vamos a comparar ahí en la pantalla. El mismo fragmento está escrito en los idiomas en cuestión. Ahí tenemos en griego y después eh, en inglés la, el mismo fragmento, sí. Acá tenemos eh, destacados algunos algunos adverbios y en de los en la versión griega y fairly more often en la versión inglesa. No hay nada que llame la atención ahí. Sin embargo, el correspondiente en español contiene cuatro adverbios que terminan en mente. Entonces eso le da como un, un estilo extraño, le da una, a la oración un ritmo como pesado y que no es, es, el, es el que se corresponde con el ritmo normal, el natural del español. Entonces con el objetivo de evitar la monotonía que se creaba con la, terminación, con la repetición de esa terminación, elegimos expresiones perifrásticas, sinonímicas, para la mayoría de los adverbios de la oración. De esta forma se logró una redacción más lograda y clara. Entonces ahí tenemos, un generalmente, totalmente y más frecuentemente, bueno, en general dejamos sí un totalmente y después el otro lo cambiamos por con mayor frecuencia. Entonces, bueno, ahí esquivábamos eso que parecía al final que estuviéramos escribiendo como en, en, en rima. Bien. Otro punto que debimos resolver, resolver fueron algunas construcciones oracionales que se ajustaban más al estilo griego de redacción, a pesar de ser el español la lengua de destino. Es decir, tomando como base el original, escribíamos oraciones con estructuras que se parecían más al griego que a nuestra lengua. Por ejemplo, la frase, que es históricamente la forma más antigua entre todas las otras, que quedaba con eso, esa última parte como muy extraña, se transformó en que es históricamente la forma más antigua de todas. Lo que pasa es que el griego es como más redundante en la, en la redacción que lo que es el español. Y luego, con todo lo, después de los sucesivos cambios relacionados, por ejemplo, con los adverbios en mente que veíamos eh, recién, que tal vez acá no aparece, pero a veces aparecía tres renglones más arriba otro adverbio terminado en mente. Entonces, bueno, quedaban cosas tipo como, ¿qué es, desde el punto de vista histórico, la forma más antigua de todas? Entonces, bueno, ahí terminábamos llegando a un resultado que nos satisfacía mucho más. Eh, bien, hicimos otras correcciones a muchas oraciones subordinadas que comienzan con el nexo Q, que es el que relativo. En español, estas pueden ser reemplazadas por participios y se logra así una expresión más clara. Por ejemplo, esto que es Pidipliroforia pumeta vivace, eh, quedó inicialmente eh, ya que la información que se transmite, ese pumeta que se transmite eh, a través de cada uno, es por igual, y después, evitando el tema de los que, que quedaba ahí el ya que y el que se transmite, aunque tuviera un distinto valor, pero quedó en ya que la información transmitida a través de cada uno es nueva por igual. Entonces, bueno, ahí teníamos que ir haciendo como una, una lectura tipo como con Zoom, cambiando el, el calibre del Zoom para ver primero a nivel de la, del enunciado en sí y después alejarnos para ver si en el contexto del párrafo quedaba también bien. Entonces, eso, a pesar de que, bueno... No, nos encantaba ese tipo de trabajo, pero bueno, llevaba mucho tiempo, la corrección llevó muchísimo tiempo. En otras ocasiones debimos encontrar el término adecuado que pudiera sustituir una explicación perifrástica que figuraba en el original, con la intención de que quedara más comprensible todo el de enunciado. Entonces, de la oración esta que tenemos acá, y parte un epíteta, puine parago que es lepume nacido nacido donde apoyé que tenemos la primera versión, existen adjetivos que son derivados de verbos y vemos que rige el genitivo, ahí quedaban como dos cosas como raras, finalmente concluimos en otra traducción en la cual utilizamos el término lingüístico de verbal, ¿sí? eh, y por otra parte suprimimos el verbo en primera persona, que es algo que no es aceptado generalmente en nuestro entorno académico, entonces bueno el resultado es quedó algo más normal, digamos, existen adjetivos de verbales que rigen el genitivo. Debe señalarse que entonces que cada corrección requirió de dos, tres, cuatro y más lecturas en infinidad de circunstancias. ¿sí? Además de la necesaria corrección para poder ver la luz, la versión española de este libro se requirieron algunas formalidades que voy a exponer brevemente en orden cronológico. ¿sí? En primer término, como les comenté, la comunicación con el autor de la obra, el profesor Peter Macri, que se puso a nuestra entera disposición y siempre nos brindó palabras de aliento y consejos en relación con la traducción. En segundo término, la comunicación con la Universidad de Oxford, que tiene los derechos de la gramática. Cuando nos comunicamos con la Universidad de Oxford ya estaba terminada la traducción y la corrección también. Eh, en tercer término, la comunicación con la editorial Patakis, de Grecia, que tiene los derechos de la versión griega y nos habilitó a emplearla libremente para nuestra labor. Y además, obviamente, la solicitud formal a la Fundación María Chacos para que asumiera los gastos de impresión y de los derechos de autor. Por último, la presentación de la versión española en la Biblioteca Nacional, que también queríamos proteger nuestros derechos, ¿verdad?, entonces, bueno, con el consiguiente pago de aranceles para contar nosotros también con los derechos de la obra en español. Finalmente, el libro traducido al español dio la luz en el año 2018. Se presentó en Atenas el 19 de junio y luego en la Biblioteca Nacional de Uruguay en agosto de ese año. Ahora bien, ¿qué valor tiene para la comunidad de hispanohablantes el haber traducido esta gramática en español? No tenemos datos concretos de que se haya escrito otra gramática del idioma griego en español más que esta que fue la traducida por Carlos Méndez, que fue la traducción de la gramática eh, de Tandafilidis, Micrinio, ¿sí? Leniki, Grammatiki, la pequeña gramática neogriega. Esta versión fue escrita en 1994 y editada por el Instituto de Estudios Neolénicos de la Universidad Aristotélica de Salón. Ahora bien, recordemos la coyuntura que llevó a la elaboración de la gramática del ¿Sí? ¿se acuerdan? Fue especialmente la necesidad de codificar, ¿sí? tenía como objetivo la codificación del demoto. En su afán de codificar, el autor Ternofinidis presentó el registro de artículos, declinaciones, conjugaciones, conjunciones, preposiciones, adverbios, etcétera, que ofrecía la lengua de la época. Por eso puso el énfasis en la morfología y no en la sintaxis. Y era tan necesaria en aquella época la codificación que realizó Tantafilidis que es lógico entender por qué su obra obtuvo un lugar indiscutible en el ámbito de la lingüística y de la educación. La obra de Macrich difiere sustancialmente de la de Tantafilidis. Macrich describe todos los niveles de funcionamiento de la lengua, los aspectos fonológico, morfológico, semántico y sintáctico, así como algunos rasgos estilísticos. De esta forma, el autor logra un análisis científico presentando ejemplos de discurso de personas con distintos niveles educativos. Debemos señalar que aunque la visión de los dos escritores, Triandafilins y Maclidge, difieren sustancialmente, ambas obras tienen su propio valor, que son el resultado de la época de cada uno de ellos. Además, Maclidge nos ofrece una visión de la lengua, en la que se tratan los fenómenos lingüísticos con la mirada de un investigador extranjero, lo cual le permite interpretar los temas con un alto grado de agudeza y presentarlos de una forma innovadora, podría decirse, reagrupando sustantivos y formas verbales de una forma nada usual para lo que es la mirada de los griegos. Por todo esto, consideramos que este libro será una herramienta perdón, <risa> adecuada para los hispanohablantes que aprenden o enseñan la lengua griega, especialmente teniendo en cuenta las dificultades que uno enfrenta, incluso hoy, al buscar información de este tipo. Toda esta aventura, que llevó más de una década, podría ser resumida en la evolución semántica que sufrió una palabra griega, scholi. Originalmente, el término significaba descanso, tranquilidad, tiempo libre... Un tiempo después pasó a denotar la valoración del tiempo libre para el cultivo del espíritu, ya en la época de Platón y Aristóteles la palabra ya había adquirido el significado de estudio, conversación filosófica, en la época helenística ya denotaba el lugar, la institución donde se adquieren esos conocimientos. Hubo como una transición, podría decirse, de un significado relativo a un ámbito puramente informal a otro cada vez más formal. Y de cierta forma, nuestra aventura de traducción hizo como un recorrido similar. Comenzó como un pasatiempo para ocupar productivamente nuestro tiempo libre, pero fue tomando matices cada vez más formales. Desde el momento que realizamos el planteo al Consejo Directivo de la Fundación María Chacos para editarla, quedamos comprometidos a culminar y en prolijar la traducción, ya no era un mero pasatiempo, ahí nos pusimos en serio, con el fin de presentar un producto digno. Y esperamos haberlo logrado. Muchas gracias. Gracias, Soraya, bravísimo. Y como siempre ahí te atienes al, al tiempo exacto, eh, qué, qué conferencia más, más, más amena y también más pedagógica, más clara. Eh, me gustó mucho esa primera parte, ¿no? Esa primera parte que, como bien dijiste, o sea, tuviste que sintetizar mucho la, la situación eh, lingüística, ¿no? Del, del, del griego moderno, que, que da, para, para mucho, da para mucho, o sea, eso ya podría ser un, un, un tema. Sobre una, que... Solo una charla, un curso, diría yo. Además, como el tema es cierto que me apasiona, eh, realmente era como que bueno, seguía leyendo y leyendo cosas e incluso después a medida que iba leyendo yo digo esto no leí de un artículo de Miguel Castillo Didier <risa> <risa> hubo cosas, porque hubo uno de los, de, de los artículos que leí que era como una recensión de libro sintetizaba de una forma maravillosa la, la, esa situación porque estuve trabada varios días porque escribía, escribía y digo no, esto me estoy yendo demasiado por las ramas y quería tratar de que de no aburrir con la primera parte, porque en definitiva la, la, la conferencia que me pediste era relativa a la traducción, pero sin duda es una situación muy compleja, muy peculiar la, de, la que tuvo la lengua griega y la que de alguna forma también, eh, eh, hasta el día de hoy se vive con, con cierta, de cierta forma, eh, de alguna manera está muy vivo todavía y que de usar en varios aspectos. Me imagino, me imagino. Y era necesario, o sea, hay por un lado un desconocimiento, ¿no? Para los que no trabajamos con, con griego moderno, tenemos un absoluto desconocimiento de lo que sucede. Entonces, esto era necesario. Y luego también para entender el valor, la relevancia y, y, y, el, y el trabajo de traducción que, que llevaron a cabo ustedes. Entonces era muy necesario y fíjate que ayer estaba haciendo clases en un diplomado de, de enseñanza de español como segunda lengua donde me toca hablar de la, de, de la historia del, del español, de lo que pasa con el español en Chile y en algún momento uno de los estudiantes me consultaba, profesora, o sea, en relación con, con la reflexión ¿no? de la estandarización de la lengua española, sí. eh, nos puede comentar lo que pasó con el árabe, entonces, oh claro, el árabe, sí, entonces contar toda la historia, ¿no? que es una lengua que se se estandarizó tempranamente, pero también hay una cuestión ahí de dignosia muy interesante, y que los aradistas recién en los últimos años han empezado a trabajar con lo que se entiende como variante B. Entonces ahí a la conclusión que llegaba es que cada lengua tiene ¿no? un proceso estandarizador muy suyo, muy particular, y que es necesario saberlo. A esa conclusión llegaba, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a enseñar español si no sabemos eh, el, la historia del, del, del, de, la, de la estandarización y dentro de la estandarización de la codificación. Y pensaba en esto cuando, cuando hiciste toda esta primera parte, que jamás nos aburrirías, porque so, son informaciones valiosísimas que por lo general los que no somos helenistas no, no manejamos. Eh, luego también estaba pensando que esto es un muy buen homenaje ¿no? que le podemos hacer a Mac porque murió este año. O sea, yo creo sí, que por ahí salió este un... año. ¿Cierto? Sí, sí. Entonces eh, es, es muy, muy relevante. Lo otro que me... A ver, que desde mi desconocimiento, ¿no? Porque tocaste varios temas interesantísimos, ¿no? Eh, lo que tiene que ver con, con el, la transliteración, la transcripción, la variedad del español, la terminología, la, la, el trabajo este de redacción, que tocaste temas que son claves en la, en, en la, en la acción traductológica. Eh, no sé, Bueno, tú sabes ¿no? que la idea es, es compendiar parte de este seminario en un monográfico, en una revista de, de, de, de traducción y traductología paulista eh, y yo ah. creo que es fundamental lo que tocas aquí, o sea como para invitarte, para convencerte si es que estás ahí media dudosa porque son cuestiones de práctica traductológica que por lo general no se plasman en, en una reflexión propiamente tal, por ejemplo, esta dinámica, esta dicotomía, este binomio de transcripción-transliteración, que yo creo que se da en determinadas lenguas, a ver si pu pudieras ahí eh, complementar más, y luego te quería agradecer por el noble, pero el noble hecho ¿no? de, de, de haber sido muy ecuánime con las variedades de español, porque claro, yo decía... Eh, y, y de hecho cuando me comentaste de este trabajo de este trabajo yo dije lo va a hacer en una variedad rioplatense punto pero no de hecho el Voceo no lo no lo eligieron entonces eso de alguna manera es una concesión que fíjate que me, me emocioné mucho cuando lo ibas comentando porque hoy por hoy hay un hay una discusión enorme no respecto a las variedades de nuestra lengua eh, cuál se impone, las variedades ejemplares de nuestra lengua, y de alguna manera la, la, la defensa y el cuidado de cada variedad, o sea, los chilenos cuidando nuestra, nuestra variedad, los mexicanos la suya, y así sucesivamente. Entonces que ustedes hayan sido absolutamente cuánimes con, con, con el, el, el ecosistema español, lo encuentro absolutamente loable. De hecho me, me dieron ganas de pensar en, en ejercicios de traducción de gramáticas en donde se dé esta dinámica y, y creo que no es para nada usual, entonces te quería agradecer eso. Y nada, me gustaría darle la palabra acá a los especialistas, porque yo creo que el 90% de, de los participantes hoy son helenistas, neo helenistas. entonces me gustaría mucho que, que comentaran, porque ahora la idea es esa, ¿no? dar un poco la palabra y, y, y, y abrir quizás algún tipo de, de, de, de, de turno o de debate si se da. A ver si alguien se, se anima. Bien. Mientras tanto, bueno, te comento un poco que, claro, sí, todo, todos esos pasos que describí eh, en realidad fue el, el, el, la, las decisiones que se fueron tomando eh, simplemente desde la intuición, porque no nos pusimos a leer nada eh, que tuviera que ver con manuales de traducción y nada de eso. Entonces, bueno, era el obstáculo que nos encontrábamos en el momento, entonces ahí íbamos, por supuesto, el, el trabajo en equipo, ¿no? De, de la discusión con el otro y de tratar de, de, de buscar decisiones en equipo eh, fueron fundamentales también, ¿no? Eh, también con respecto a lo que decía de tratar de ser ecuánime creo que eso es una con, con las distintas variantes del español creo que es eso parte de la de la cabeza eh, que salimos formadas de, de la de la beca de Madrid de lexicografía que eh, eh, tenemos un montón de variantes todas válidas por igual entonces bueno al tratar de de ver bueno tratar de buscar un criterio que fuera justo, que, que fue un criterio objetivo dentro de lo posible, entonces, bueno, está, lo que fuera de uso más extendido, lo que, y si no, bueno, apelar a esas explicaciones perifrásticas para, para, bueno, no, para que, en definitiva, la, la gramática sea entendible por más, canti, más, más cantidad de, de usuarios, ¿verdad? Y con respecto a lo de la transliteración y transcripción, en realidad las dos tienen que ver con el pasaje de un código, digamos, no, no, de, de, le, de letras no latinas, eh, como el caso del alfabeto griego, al alfabeto latino. Entonces ahí tenés dos criterios, o apoyarte en las letras del, eh, del alfabeto original, digamos, en este caso el griego, y entonces ir para cada letra encontrando el correspondiente eh, en español... O en, la, en el alfabeto latino, o sino basarse en la, lo que es el sonido, la pronunciación. Por eso estaba, por ejemplo, con lo que vimos con Babiniotis, eran las dos palabras, las dos, palabras, la, las dos eh, resultantes. Era que, que busco, que bueno, vuelvo para, para ir hacia, a ese ejemplo que creo que, que es. Eh, a ver. Ahí, esto acá es Babiñotis, es en, en, escrito en griego. Entonces, la, la primera versión eh, es simplemente la transliteración. Para cada letra busco otra en letras latinas. Entonces, para la mi, la m, la ti, la p, la alfa, la a y así sucesivamente. En cambio, la, la última versión, la que aparece abajo de todo. Está basada en la pronunciaciones, en babiñotis, y bueno, abajo escribo babiñotis, ¿sí? Eh, entonces son, son esas dos formas de encarar cómo se pasa de un alfabeto, de una escritura a la otra, del alfabeto griego al español, ¿sí? Sí, eh, Castillo de Hierro. Sí, don Miguel, está ahí no. levantando la mano. <ríe> eh, bueno, Primero que todo, y lo principal es felicitar a la profesora por el, eh, la excelente exposición, además por el maravilloso trabajo que hicieron. Desgraciadamente por la, la interrupción que produjo la pandemia en muchas cosas, eh, nosotros no hemos tenido menor contacto con la Comisión Chaco desde hace tres años. Eh, antes eh, teníamos contacto con la persona que hacía como de bibliotecaria, que nos mostró la maravillosa ¿Qué biblioteca ¿Qué que tiene. Claro, la maravillosa biblioteca que tienen y hay instalaciones que nosotros no soñamos tener en nuestra pobre biblioteca, no pobre porque tenga pocos libros, sino que eh, es, es un desastre de, de estantes viejos y todo lo ¿no? demás. Eh, y, y nosotros mandábamos libros y también... Eh, asistimos a, a un congreso y eh, este libro nos habría ayudado muchísimo a enseñarse el griego moderno. Nosotros tenemos la, la traducción de Carlos Méndez de la pequeña gramática de Tandafilidis. Naturalmente, que la pequeña gramática de Tandafilidis es una especie de resumen de la gramática grande de 41 que está hecha para griego eh, y está hecha teniendo en cuenta el terrible problema que usted lo recibió muy bien, el llamado problema lingüístico, eh, lo ¿no? Eh, que es terrible, fue una tragedia cultural y educacional para el pueblo griego, entonces eh, no está hecha para, para eh, enseñar el griego en, en otro idioma, así que nosotros nos arreglamos como podemos con aquella traducción de, eh, y, con el, y con este método que hicieron la Universidad de Salónica de griego para extranjeros. Pero eh, sería muy maravilloso para nosotros contar también con, con eh, este libro. Eh, me parece un esfuerzo eh, muy hermoso, el, el relato también ha sido muy hermoso, y, así que mis felicitaciones para ustedes y para sus colaboradores, colaboradores o ex colaboradores y para, y para la Fundación Chaco. Bueno, muchísimas gracias. Me llama la atención de todas formas lo que dice de que no le ha llegado la versión de un ejemplar, porque creo que se enviaron más de un ejemplar incluso para ahí, para, para que ustedes tuvieran, eh, porque se envió a distintos lugares, eh, la, la Fundación eh, asumió en realidad parte de los, de los ejemplares que se hicieron, quedaron en manos de la Fundación justamente para regalar en a distintas instituciones amigas y sin duda que ustedes son una de ellas. Así que eh, si no tienen, eh, le voy a pedir a, a, a la secretaria para que les envíen por correo una... De, después, igual eh, creo que están lo, los... Nosotros tenemos el dato de, de correo suyo para pedirle bien cuáles son los datos de correo postal para que le llegue sin inconvenientes un ejemplo, No en esta fecha, no va a ser porque son fechas complicadas las fiestas, claro. pero eh, sí, pero el año que viene, en febrero, yo eh, me ocupo de eso. ¿De acuerdo? Muchas gracias, muchísimas gracias. No, por favor, da, daba por descontado que ustedes lo tenían eso, porque se le envió a varias, a varias instituciones en distintas, en, en Argentina, en Chile, así que eh, me, me ocupo, no hay problema. Muy bien. Mira, está levantando la mano nuestro querido amigo, que también va a hacer una, una conferencia. Yo creo que él va a cerrar el seminario acerca del ruso. Sebastián. Buenas tardes, Sole, y buenas tardes a todos. Siento no haber podido llegar antes. Estoy en Alemania y bueno, con todo el, el horario, en fin, es, es como otro mundo. No, uh, quería comentar algo muy brevemente sobre la cuestión de la transcripción o transliteración que en el ámbito bueno, de las lenguas eslavas de alfabeto cirílico, en, en, ruso, en, en ruso y ucraniano, sobre todo, es una cuestión bastante prolija y complicada, sobre todo porque en cada país la, la tradición es distinta. No sé si con el griego, con el, con el griego moderno pasa algo parecido, mientras que en algunos países como, como en Alemania y en Italia... Es muy habitual transliterar los nombres de autores, por ejemplo, escriben Chekhov, o Dostoyevsky o Tolstoy, claro. o en fin, entonces, Rachmaninov, Tchaikovsky, etc., con los diacríticos, con los, ¿no? con los um, ganchitos, por ejemplo, la Che, suele ser una, una C con el ganchito encima, como, el, como en checo o, o como en croata. Uh, en cambio, en, en otros países, en, en los países románicos, menos Italia, es muy habitual transcribir. ¿no? Otra cuestión es que la transliteración no marca el acento prosódico, mientras que la transcripción sí, con lo cual alguien que no, que no tenga idea de esa lengua no sabe en absoluto dónde poner el acento prosódico. ¿no? Si decir Tolstoy, que es como se debe, o si sí, decir Tolstoy, que es como mucha gente dice. ¿no? Y esto, bueno, esto crea una gran complicación. Y, y en el ámbito hispánico, me imagino que en, que en Hispanoamérica es muy parecido. Eh, bueno, sí, porque tengo contacto con, con eslavistas argentinos. Y también, también en España veo que hay muy poco criterio con, con esta cuestión. Tienden a, a transcribir, seguramente porque la transliteración académica les parece muy rebuscada, muy complicada pero se suele transcribir sin un criterio claro, no, lo cual es una cuestión realmente muy desconcertante. No sé si con el griego moderno pasa algo parecido. Bueno, disculpen en fin el que me haya extendido tanto sobre esto. Que tiene una importancia relativa, y yo le doy importancia supongo porque me interesan un poco los detalles, las, las minucias, etcétera, pero otro tipo de persona no le da mayor importancia. De todas formas, creo que es un tema importante y que debería haber una uniformización de todo, de, de, de, en el proceso de, de transliteración, porque realmente uno se encuentra, por ejemplo, mismo para Triandafilidis, Triandafilidis que se escribe con lo que sería NT eh, en griego, o sea, el equivalente, pero en español pasa a ND, pero no en todos los criterios, a veces uno encuentra material que está con NT. La, el filibis, la sílaba fi, algunos la ponen con F y con Y, otros con F y con I latina, otros con PH y con Y, entonces son tantas las, las variantes, que si uno quiere buscar en internet algo con, empleando letras latinas, es un, es una, un tiempo que lleva a buscar con una variante, con la otra, con la otra, y ver en cuál de todas se aparece. Eh, Sería mucho más fácil si hubiera un criterio único, pero bueno, también difícil de, de, de llevar adelante, ¿no? O sea, de, de que realmente se consiga. A veces en el mundo globalizado uno dice, bueno, está, podría estar ya como estandarizado eso, ¿no? Sí. Pero no. Recuerdo que incluso cuando hicimos el, el congreso en 2009, acá fue uno de los temas de conversación también, cómo se transcribían o transliteraban los, los nombres griegos al español. Así que sin duda que es un tema que interesa, interesa, sí. Es como el caso de Constantinos, ¿no? Con NT o con ND, ¿no? Claro, Exactamente. esto crea mucho desconcierto. En el caso, por ejemplo, de Alemania o de los países germánicos, es muy habitual que en textos académicos, en, en artículos científicos, etc., se opte por la transliteración académica de, de ISO. Mientras que en textos, así más para el público general, traducciones de literatura, etc., se opta de, de una manera casi sistemática por la transcripción. ¿no? Igual es un criterio Pero que… eso te... llama la atención también, porque no se sigue siempre con la regla de las normas de ISO y ya está. Eh, ya. ¿no? Llama la atención eso. Sí, sí. Pero bueno… Oye, qué, qué increíble, porque para mí nunca este había sido un tema de reflexión. Soy, yo soy tan, ¿cómo podría decirse? Romanista, <risa> que nunca había sido un, un, un tema. Por eso te lo comenté y veo que realmente eh, no hay uniformidad al respecto. Y pensaba, porque por ejemplo, en el caso de Nuestra Lengua, estoy pensando en, en solamente en Nuestra Lengua, eh, se organizó una fundación entre otras cosas para este tipo de temas, que es la Fundación del Español Urgente, la Fundeu, que, claro. que también está ahí la, la, la, la RAE metida. Entonces, eh, ahora se me encendió una lucecita roja para ver qué pasa ahí, qué pasa ahí para estos casos. Por ejemplo, Sebastián dio un ejemplo estupendo, ¿no? Tolstoy o Tolstoy, ¿no? Yo creo claro. que si hiciéramos una encuesta... Casi todos decimos Tolstoy, <ríe> a no ser que sepas ruso, ¿no? o a no ser que alguien, un eslavista, te haya corregido de haber tenido la suerte, qué sé yo. Entonces, claro. sería bueno indagar ahí qué pasa, que, que en, en, en este tipo de, de casos, ¿no? de, de, de transliteración, qué criterios se utiliza para ver qué, eh, qué sucede. Más que más, si es que estamos armando instituciones para, para, para regular, para uniformar, sería bueno ver qué pasa con, con con este punto yo no sé si hay alguien perdón, que... desde, sí, va, desde sí, mi punto de vista desde mi, mi punto de vista la gran ventaja de la transcripción es que te pone justamente dónde cae el acento el, el acento prosódico bueno siempre que, que el que lee conozca bien las reglas de acentuación del del castellano claro no entonces en el caso de Tolstoy Uh, como es un dictongo decreciente, ¿no? hay que poner tilde sobre la O. Uh, pero bueno, esto, como digo, depende de la importancia que, que para cada cual tenga esto. ¿no? Claro. No sé, para nosotros yo creo que es súper importante, por eso estamos acá <risa> reunidos y trabajamos con la lengua y amamos la, la lengua en, y las lenguas en, en general. Eh, amigos queridos, la, la, amigos eh, helenistas, neoelenistas, yo no sé si alguien quiere hacer algún comentario, hacerle alguna consulta a, a Soraya, ¿no? Quedó clarísimo, ¿cierto? <ríe> que fue una, o quedaron aturdidos. Sí, fue, una, no, que mucha fue información. Una, una clase redonda y además muy, muy grata y, y a su vez Soraya eh, contar esta historia, ¿no? que se ha repetido a lo largo de este seminario. Eh, expertos en traductología hemos tenido, maestros de traductología, pero ha habido una instancia, pero generalizada, del, del que ha tenido que traducir. Eh, por diversas razones y se ha transformado en, en, en traductor por necesidades. De hecho, ligo mucho tu conferencia con la última que tuvimos. La última que tuvimos fue una conferencia preciosa con Diego Ventiveña acerca de Gramsci. Pero yo invité a, a Diego porque Diego ha traducido mucho a Gramsci del italiano al, al español, pero Diego, que también lo decía ahí en, en, en, en, en, en un tono de, de amistoso, obviamente, porque somos muy amigos, eh, dio vuelta a todo y se instaló en Gramsci como traductor, él como traductor. El, el, el, el Gramsci empezó a traducir eh, ruso y alemán porque quería leer a los autores originales del ruso y del alemán, desde la cárcel. Entonces, muy interesante lo que sucede allí, porque también, o sea, es la reflexión de, de la necesidad de caer en la traducción para aprender, ¿cierto? Y tú misma lo ibas contando, o sea, estábamos aprendiendo... El griego moderno, el demótico, y necesitábamos ahí eh, aprenderlo con unas herramientas insuficientes hasta que aparece esta herramienta lingüística maravillosa desde Inglaterra, y con este autor absolutamente amistoso, o sea, ese, esa, esa, ese, ese viaje ¿no? de correos es precioso, o sea, es una, una historia bellísima, bellísima, que yo creo que, insisto, sirve como un homenaje y a la vez, sin quererlo nosotros, sin quererlo yo organizando este seminario, veo que se ligan, se van ligando las conferencias y vamos viendo que se repiten temáticas, en este caso no de, de tener que traducir para aprender. ¿no? para aprender una lengua, para conocer una lengua, y mira lo que, lo que se generó. Bueno, amigos queridos, esta es la última conferencia del año, pero no la última conferencia del seminario, y creo, o sea, ha, ha resultado tan interesante y tan enriquecedor este seminario que yo creo que, también lo vamos a ir dilatando porque van apareciendo, ¿no? O sea, lo de Soraya es absolutamente nuevo. Fue porque nos vimos en, en agosto en Montevideo y contándole, porque yo sabía desde que la conozco, desde claro, desde que te conocí, estabas con esta, ya estaban con claro. esta traducción. Dije, ah, vaya, o sea, todavía no tenemos la traducción de una herramienta lingüística en este seminario y vaya que es necesario eh, poder compartir esta experiencia y tampoco había salido el tema del, del griego, porque han salido varias lenguas en este seminario. Así que nada, te quería agradecer, les quería agradecer a todos, y nos vemos ya el próximo año. Que sepan helenistas, porque muchos de aquí se inscribieron para, eh, para tu conferencia, muchos de los que están asistiendo, eh, que sepan que los apunté en la base de datos para que, si les interesa, se sigan uniendo, ¿no? Bueno, Faiza está siempre, Faiza desde, desde el Magreb nos sigue, eh, ha estado prácticamente en todas las la sesiones, esto es muy internacional realmente, Ajá. y nos vamos viendo, claro, está ahí desde, desde Argelia, y nos estamos viendo, nos estamos viendo. Hasta el próximo año, Soraya, querida, un abrazo enorme y un abrazo bueno, Yo muchas gracias. A todos yo agradecidísima por la oportunidad que me diste de, de ponerme de nuevo también en contacto con esa historia, porque bueno, la conté, eh, conté todas las vicisitudes en el momento de la presentación de la gramática, pero bueno, había quedado ahí un poco dormida, y bueno, qué suerte que, que me diste la oportunidad de, de contarla de nuevo, de, de volver de nuevo a ese recuerdo, y bueno, espero que de alguna forma haya servido para, para los que están... En, el, en este camino de la traductología. Muchísimo, muchísimo, querida. Mira, ahí están piropeándote desde el chat, desde varios lados. Eh, invitadísimos lo, los orientales siempre, o sea, invitadísimos a, a, a cuánto Sarao organicemos Así que nada, quedamos hasta acá, desde un calurosísimo Santiago de Chile. Un abrazo para todos y, y nos estamos viendo. Les voy a estar avisando de, la, de las nuevas sesiones del seminario. Adiós a todos.